El Colegio de Abogados es un organismo instituido y organizado por abogados, yo soy abogado todo y pertenezco al Colegio de Abogados o sea, yo no podría estar en contra de ninguna de las iniciativas del Colegio de Abogados que se corresponda con el bienestar de lo que es la clase abogací y la sociedad en sentido general siempre estaré del lado de los abogados porque soy abogado Mira, desde el punto de vista jurídico creo que el Colegio de Abogados no le faculta para esa fiesta, ¿por qué? porque eso es una institución colegiada y ellos no han, no le han informado al número de abogados que están matriculados aquí para hacer esa fiesta. O sea, todos los abogados no estamos de acuerdo con eso, porque Reyes hizo un buen trabajo aquí. Independientemente de que él se vaya, él es un fiscal que hay que admirarlo, hizo un buen trabajo para la sociedad. Y yo entiendo que no tiene que arrepentirse de eso. Bueno, yo me quedo neutral, no voy a opinar en esa parte, porque ya como quiere ficar se va. ¿Tú me entiendes? O sea, que se haya la fiesta, ellos tienen su derecho a hacerla, porque ese es su... Eh, le asiste su derecho a ellos celebrar. Pero de mi parte yo me mantengo neutral.